Estamos est est est muy preocupados Estoy con Intana Y no puedo creer lo, lo que pasó anoche Y no me lo puedo creer Que tengo que escondernos dale. Dale, Que tengo que escondernos Que tengo que escondernos Bueno chicos Estamos acá corriendo Porque mi mamá está furiosa Porque mi mamá No me dijo se Pero nosotros los estamos Ay, haciendo bromas. No me lo No me lo puedo creer. Chicos, chicos, estoy muy preocupado Porque, mamá ¿Por, por, ¿Por qué corres? Porque pues, chicos, chicos, chicos, chicos,